Bien, nosotros en el día de hoy hemos comparecido a la acción de amparo constitucional que han elevado estos concejales de la Junta Distrital de CENOVI. Y en el día de hoy los abogados de la contraparte se han abocado a torpedear el proceso a través de una serie de incidentes que son sin fundamentos legales ni constitucionales, lo que han hecho dilatar este proceso y la juez en el día de hoy ha decidido.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 Eh, ha sido el fallo sobreseído para fecha 16 de este presente mes. Eh, están los planteamientos, ya estamos en los tribunales. Nosotros nunca nos hemos negado a las informaciones, pero sí que se cumple el procedimiento que mandan las leyes. Y estamos acompañados de todos nuestros empleados que ellos han querido incluir en el caso donde la cual todos ellos escucharon cómo el que es el debido procedimiento que se debe corresponder y no queremos que los casos se liguen con otros casos, sino que este es un caso individual, donde las facultades las va a decidir eh, un juez en este sentido nosotros eh, tenemos todas las informaciones pero sí queremos que se cumpla con el procedimiento nunca nos hemos negado para que luego de eso nosotros también proceder